Bueno, yo llevo mi cabello afro porque es mi derecho, porque me da la gana, porque quiero y porque es una forma de expresar lo que siento y lo que pienso de mí misma. Mi cabello me da libertad, me da la sensación de que tomo decisiones enfocadas en lo que quiero y lo que siento y no en lo que las personas esperan o no de mí. Entonces, eh, el llegar a mi cabello natural ha sido una forma de recuperar mi autonomía, ha sido una forma de decir, esto es lo que quiero, así es que me gusta. Y bueno, el poder dar eh, con tantas formas de llevarlo, porque no es solamente así como lo llevo hoy, también me lo recojo, también me hago trenzas, también lo llevo de muchas formas, es una forma precisamente de explorarme a mí misma a través de la estética de mi cabello. Entonces, es un derecho que tengo a hacer, a través de mi cabello y lo ejerzo porque tengo derecho.